Voy a enseñar un poco cómo se hace el cruce de magia. Atravesando una, un, una fila de, de barbacoa un globo, primero cogemos el alfiler y metemos justo aquí. Lo metemos así. Y luego cogemos el palillo de barbacoa de madera, lo ponemos un poco de jabón de la vasquilla y sacamos el alfiler y ahora pues, metemos el palillo de barbacoa. Mira cómo está y vamos a atravesarlo dentro de un globo. Aquí lo tienes. Así que gracias. Te lo espero en el próximo vídeo. Gracias a las personas que me están mirando mi imagen. Un besito. Hasta